Estamos de vuelta con ustedes, mis amigos, en su programa de mañana a esta hora, desde las 7 ah, de la mañana sí, hasta las. Un programa diez, kilométrico. Estamos, sí, señor. Vamos a escuchar a Fulvio, que está en este. A ah, ah, mí. Está, está, estadística. Está anotando numeritos sí. ahí. Hombre sí. números. Sí. sí. No, yo Te quiero. Yo quiero continuar, amado, con el tema de inicio del programa. Ok. Imagínate. Sobre señales de cambio que se están dando en República Dominicana. Y traigo como ejemplo lo que está pasando en, en, en Bolivia. Señales de cambio que nos ponen a nosotros a pensar. Y tendrían también nuestros políticos ponerse a pensar cómo se pasa de estar sentado en silla de oro y de pronto no tener ni dónde sentarse. Mira, Meriño dijo una vez en un discurso, en este <coughs> país de maravilla se pasa muy fácilmente del destierro al solio, al solio presidencial sí. y del solio a las barras del Senado. Así o sea, es. tú pasas muy fácilmente de ser presidente a ser acusado de un crimen. <risa> sí, <risa> sí, sí, sí. Y eso es lo que más eh, o menos Eso pasó. es así. Entonces, e ese, ese acontecimiento que recientemente estamos viviendo de lo que está eh, cruzando en Bolivia te dan y nos dan señales eh, de cambios sobre todo con la participación de pueblo con la participación de la parte principal de una nación que son sus ciudadanos pero también está la parte del poder militar. Y yo quiero que me pase eh, esos acontecimientos de Bolivia, medio breve, que me lo pase producción, si lo tiene listo ya. Donde nosotros podemos percibir la presión que ejerció el pueblo de Bolivia y también eh, el acercamiento que, que hay entre la parte militar y esa parte del pueblo que protestaba en las calles. Si ya está listo, por favor. Ok. Ahí estamos viendo parte de las manifestaciones luego cuando fue el pueblo a, y, se, y se tiró a las calles en Bolivia. Producido primero por un referéndum que es una figura eh, que existe en la Constitución de Bolivia, se hizo un referéndum y Evo Morales lo perdió. Hizo caso omiso a eso y en vez de aceptar ese referéndum, hizo que el Tribunal Constitucional aprobara una reelección y hubo que modificar la Constitución, que él tenía mayoría, y le aprobaron la reelección, como él la quiso. Pero también... Él quiso impedir una segunda vuelta. El otro, el otro video. El otro. Él quiso también impedir una segunda vuelta. Y proporcionó por último un fraude. Lo, lo proporcionó. Lo, lo, lo, lo forzó. Intentando quedarse en el poder. Y aquí están los militares junto con el pueblo de Bolivia marchando. Y en una rueda de prensa pública, el comandante en jefe de la Armada de Bolivia dijo, nosotros nos debemos al pueblo y no lucharemos en contra del pueblo. Ahí se selló totalmente eso que estaba eh, lo, lo que era, lo que Evo Morales quería imponer en Bolivia. Yo me crié al lado de un billar y yo escuchaba a los jugadores de billar, los expertos, le decían, no force el mingo. No force el bingo. Ahí <risa> no force voy. El mingo, Miren los militares, ahí están ellos en las calles eh, en un proceso de oración junto con con el pueblo. Y luego lo que ellos gritan es eh, eh, algo eh, simbólico para la, las Fuerzas Armadas de Bolivia. Uh -huh. Eh, si tienen audio lo puede poner esa partecita donde ellos gritan. La no, partecita donde ellos gritan. No, lo tienen en español. Sí. Son 20. Gritan, el pueblo no está solo, no están solo. Y no se puede forzar demasiado el bingo, como dicen los... El bingo oh. o... El, el, el bingo. El bingo, el que bingo. Que es la bola blanca, que es, es la, la que choca no, Ok, las no se puede forzar demasiado. Volvemos aquí. Entonces, aquí en nuestro país, creo que se está forzando demasiado el bingo. El lo que está sucediendo en una de las instituciones que tiene que tener mayor índice de credibilidad hacia la población es algo peligroso y lo que se está haciendo desde ahí también es algo peligroso. El tema que tocaba Carolina es delicado y lo que está sucediendo también en la sociedad, algo que pasó en el estadio que se ha convertido en, en, en algo viral y lo que pasó en la romana. Yo quiero que me pongan lo que pasó en la romana, eh, eh, el último video que envié. Lo que pasó en la romana, por favor, producción. Le pueden dar audio a eso. ¡Ladrones! ¡Ladrones! ¡Ladrones! ¡Ladrones! ¡Ladrones! ¡Ladrones! Eso fue una graduación en La Romana donde se estaba hablando de algunos ministros que estaban presentes ahí. Y los estudiantes como si estuvieran en coro, como si estuvieran ensayados de bachillerato, empezaron a vociferar ladrones, ladrones, ladrones. Son señales de cambio. Son señales de que los ministros de nosotros, los funcionarios públicos chiquitos y grandes, han de saber que tienen que colar su café claro ante el pueblo. El pueblo está despertando. Necesitamos de funcionarios que estén dispuestos a que se le interpele. No que se refugien en una ley que hacen en la Cámara de Diputados a su antojo, con una camisa y un traje a su medida, que dice que a los funcionarios públicos no se le puede eh, eh, vociferar cosas eh, como estas eh, en lugares públicos. Ya ha sucedido en muchos lugares públicos, restaurantes, estadios, y este caso de esta graduación, lo que está sucediendo son señales de cambio. Y eso no lo va a detener nadie. Han sido tantos los casos de la corrupción, han sido tantos los casos de impunidad. Y estas instituciones que son sellos gomígrafos de impunidad, y cito como ejemplo, la institución de la Cámara de Cuentas, que se ha llamado a decir Cámara de Cuentos por su ineficiencia. Esa Cámara de Cuentas que está llamada a ser una entidad de interpelación, de auditar cada uno de los ministros, ministerios, descentralizados, centralizados, funcionarios e instituciones que no está ejerciendo su papel. También el PETCA, también eh, la Comisión, eh, el Departamento de Ética, todos esos organismos que son pagos por el pueblo, que son instrumentos para hacer transparencia, que hoy lo que son, son sellos gomígrafos de corrupción y de impunidad a la población que siga voceando, a la población que siga diciendo, que siga inquiriendo. Necesitamos funcionarios serios, probos, funcionarios legítimos que demanda el pueblo y que trabajen para el pueblo. Y que no se sigan robando el erario de todos nosotros, que puede servir para cosas tan importantes como para salvar vidas en los hospitales. Sueña Pilarín. Bueno, hay que soñar. Eso, gracias. Hay señales de cambio, claro, Sócrates. Claro, claro. Gracias, Fulvio, por el comentario. De mañana.